Mi estimado, algo bueno está por venir, por ese motivo mantenga la calma, mire hacia el futuro con optimismo, acepte lo que deba aceptar, y actúa para tu propio bienestar, simplemente, hay situaciones en la vida en las cuales, la mejor reacción, es la de no reaccionar, todo va a pasar con el tiempo, por ese motivo, quédate tranquilo, tranquilito, colócate en tu sitio seguro, quien no te llama no te necesita, pero eso no significa que, te vas a echar a morir, tú puedes actuar en otras cosas, tienes que comer, y hacer tus actividades cotidianas, no hay nada malo en respetar el espacio de los demás, y actuar de lejos con todos, la verdad es que los terceros solo vienen a perturbar en tu burbuja, solo escúchalos y nada más, no emitas opinión, ni nada, despídete rápido. Quizá promete una ayuda, que no darás jamás, siempre existen excusas para quedar bien, igual, tú no tienes que adular a nadie, ni satisfacer a nadie, y a quien no le guste, que vaya a cagar para adentro, quiero recomendarte, que mejor te cocines tú mismo, y limpies tú mismo tu casa, así evitas destrozos de terceros, así cuidas mejor tus cosas. Así lo haces todo con delicadeza, con la justa medida de condimentos, deja las flojeras, tienes que ser medido, comenta lo justo y haz lo justo, siempre lo más correcto, para que no existan malos pensamientos, ni remordimientos, si una persona te rechaza, no la busques más, 1, 2, 3, 4, 5.